No, no, no, no, no, no. señores, vámonos de una vez con las informaciones y sí, los artistas y los dueños de discoteca la gente que trabaja en, de manera nocturna han salido a la calle a protestar bueno, han utilizado las redes sociales a protestar que qué es lo que está pasando que en la noche no lo, dejan, no lo han dejado trabajar y ya necesitan hacer eh, eh, eh, fiestas y actividades en la, la, la noche entonces como todo el mundo está esperando, que eso cambie, porque eso va a favorecer el sector de discoteca y eso. Saludos también, Carlos Moreno, mi, mi amigo y mi hermano. Cliente de nosotros. Eh, y Jason también. Y a Jason, y a Jason, de, nuestro amigo Jason Neto. Que es de nosotros. Entonces, eh, ¿Qué pasa con lo del toque de queda? Los artistas, y vía Don Miguel o vía Watson y un grupo de personas, junto con las dueñas de la discoteca, entienden que existen medidas para poder trabajar de noche y que quiten el toque de queda, como nosotros habíamos expresado en el programa hace una semana. Nosotros habíamos dicho que era más factible poner multas, poner multas que tener el toque de queda. Y las personas han puesto un hashtag, que, un hashtag que dice no más toque de queda, con una con una imagen en amarillo. Las personas la han publicado en las redes sociales porque entienden que deberían el darle el chance de trabajar. Porque muchas personas depende, dependen de este tipo de, de, de actividades nocturnas. Entonces, yo estoy de acuerdo con que quiten el toque de queda. Yo estoy de acuerdo, pero yo digo... Que lo quiten sí, pero con una regulación de tickets a las personas que anden en sitios, una aglomerada. Por ejemplo, hay, aquí hay discotecas que a veces se, se, se ponen en sitios eh, fuera. O sea, que sea un sitio cerrado, con la seguridad del lugar. Y si usted viene un inspector y ve que su sitio tiene tal cosa, le doy un ticket o lo cierro. Porque si, si no le pone el ticket, usted va a dejar que la gente lamentablemente se pierda, o sea, se aclomure ahí, o sea, se acumule ahí. Hay que poner un ticket o algo. Pero, en, un ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si en un colmadón hay grupos de personas fuera bebiendo todito, y llegó uh, salubridad, o salud pública, o, poli, eh, o la policía, o el ayuntamiento, y ven que el colmado no trata de regular a las personas que están ahí, se le pone ya el ticket al colmado, ya la segunda vez que después que el el primer ticket, se le, se cierra. le, se le cierra el negocio. Esa es la mejor forma. Es la mejor forma. Y buscar la forma de seguridad con la mascarilla y todas las cosas cuando ustedes revisen. Eh, yo, mi, mi punto de vista, yo también opino que se, se debe quitar el toque de queda ya porque se está afectando muchos sectores, se están maltratando, se están maltratando muchas personas, o sea, hay muchas, muchas, muchas, más de que usted se imagina, que, que dependen de esos trabajos nocturnos. También los dueños de discotecas y de bares tienen que buscarle un bajadero, eh, nuestro señor presidente, a esas personas como, como le buscaron la solución a lo de comida rápida. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, los no, DJ, dime tú, DJ ni, ni, ni, ni por fase, no están apoyando, ni, ni por otra cosa, porque lo que hacen es música y la gente se divierta. Sí, Tomando en cuenta todas las, la medida. las medidas correspondientes del lugar Y con que como dice Génesis, Si a ustedes dieron el permiso para eh, 20 personas, 25 en cualquier bar uh -huh. o terraza uh -huh. Porque no tanto la discoteca, sino terraza, bares eh, 20 o 30 personas, usted cumpla con todo lo, lo concerniente eh, a esas medidas Y si no, eh, se le clausura el negocio Pero tienen que quitar el toque de queda porque esas personas están... Sin trabajo y, y, y ya están presionando demasiado para que eviten cualquier otro inconveniente, como está pasando en otras ciudades que se están tirando tiros con la policía y no, piedras no, y todo. Sobre eso. Hay personas que, que creen que ya están ya, ya desafiantes, ya están rabiosas. Le entran a pedrar a la policía, le entran a tiro a la policía, lo desafían a la policía. ¿eh? Me, da, me dan pedra ¿eh? a mí. Te dan pedra, entonces, para el cuerpo se le pega neto, la pedra, porque. Tira la piedra, ¡buah! ¡Wow! Pues aquí ya le pegó No, pero ahora. A, a, Ay, ahora invita y vaya. Ahora dicen, ¡pasa, Neto! La pregunta es, uh, y pasamos adelante, entonces ya. ¿Para Neto se pega, va a seguir haciendo el live. No. Eh, eh, no es que ya Neto no, estaba pegado antes del live. Este que gente cree que Neto este este no se pegó por este el live. Muchacho, Neto estaba man, pegado man, antes del live. Mandando a tomar live. imágenes. ¿Qué es lo que hay bien? Eh. le una, un galletón hoy aquí eh. en, en, en esta vuelta? <risa> <risa> wow, entonces. Yo creo que vía via Watson y ese grupo de personas, porque mira que lo que pasa, ellos también lo ven en ese sentido. Por ejemplo, Don Miguelo. Don Miguelo tiene una nómina de muchachos músicos que cobran por fiesta. Eh. Ya llega un momento que están diciendo a Don Miguelo, dime, queremos trabajar, tenemos familia claro, que mantener. Todo igual que los músicos de Watson, igual que los músicos de Mozart. O sea, cada músico, eh. yo, ellos no ellos no son los que reciben la regalías de, de, de, de YouTube ni de Spotify. Ellos reciben. Eh, y no están no claro, en fase. No tan que en no, fase. no todo tan en fase. Que hay un grupo que yo vi que. Pues vi a Pochi y Familia que metieron. Pero no todo tan en fase. Los juqueros. ¿Pero que a Pochi y Familia metían qué? Sí, fue que pidió al principio que metieran a los ¿Y lo músicos. metían ahí? Sí, un grupo de. Pero género. que no toca ahí. Ey, no, el grupo de él. Ah. ¿Cuál grupo? Su grupo, su banda. Porque no toca de ninguna manera. Sí, sí, neto. Él, ¿A toca, dónde toca? Y toca? En diciembre. Ah, donde toca ¿Eh? la, la, la, la compañía. Pochi toca. ¿Pero a dónde? En, en diciembre. Está bien. Ok, me respondiste. Tocan. ¿A dónde? En discoteca y en eventos y en eventos. Fiesta a, a, privada. A, no, no, de boca. Por ejemplo, yo, un ejemplo, uno de los que boca. más toca y no se ve, y el que más toca en actividades privadas es el galán del merengue. Eh, siempre se ha sabido eso. Pero no me lo compare con Pollo y Familia. Eso es que tú me digas, eso es que tú me digas. quinito, dígame. Quinito, toca mucho. Eh, eh, eh, no, Quinito ¿Sí? es su amigo, es su amigo. No, no, no, óyeme, óyeme. Eso es como que tú me digas que el príncipe Barro está haciendo fiesta privada. Sí. Oye, tú estás yendo <risa> No, no, claro, porque la, la, la mujer de ahora es, hace vaina privada, ¿tú no lo tú no viste? Ay, ay, el príncipe Baru, no, él, él consiguió su visa y tiene su pesito. ¿Quién? Por lo menos Ibaru. ¿Quién dijo tiene visa? Sí, tiene visa española. <risa> tiene lo de él, se buscó, pero no, no por el cantante, sino que aprovechó eso y hizo sus papeles. ¿eh? Hizo sus papeles. ¿eh? Bueno, entonces, eh, hay artistas, por ejemplo, que ellos cobran. Ya está bueno, loco, pues reírse, está de pocho y familia hace su fiesta. <risa> El artista cobra. Pero eh, lo, los hacer, músicos lo no no cobran. Pato, no, no. Ahora, por ejemplo, ya en noviembre, noviembre, diciembre, ya esa gente están analizando. La discoteca están esperando para que le digan, miren, en diciembre quiero que ah, digan, hablen rápido. Porque miren, miren qué que pasa. La gente está ahora... No, también mismo. yo no voy a tener oportunidad en diciembre porque papá Tarima va a estar en todos lados en diciembre. no, no, no. Que, que llamen con tiempo. Atención. Que llamen con tiempo. Llamen con tiempo. Recuerden que la persona del sur y del este uh -huh. es una fecha, sí. porque no podemos ir y que una, una fiesta en Higüey y otra en Tenares, uh -huh. entonces no podemos, tiene que manejar llame, esa parte. Por favor, llamen con tiempo. Entonces, eh, es lo que pasa. Atención, miren miren que... que... Tiene que decirse lo permiso que te interrumpa, Génesis, si yo voy acostado en la guagua, que tú tienes que manejar y llegamos a tiempo y todo eso para que no me esté a mí molestando cuando estemos para allá. No, no, no, no. No, no, yo he acostado atrás, tranquilo, hablando con Mayara y, y tú. La madura. No, hay que ir un adelanto. No, Dejarle la cena, Mayara. Nadie, nadie Mayara no coge de, esa. No, la cena. Entonces, lamentablemente, porque miren qué, qué pasa. La discoteca, los muchachos que usan, que venden juca los muchachos que joden con los... Eh, que, no, pero los muchachitos no están trabajando de eso. Los que venden, oh. los, que venden eh, los, los, los bartenders, los que eh, los, los que preparan trago y todo eso, la, la, la, la, la mesera, eh, lo, la seguridad, todo Entonces, ese la grupo. La eh, que limpia los baños, que ese es el trabajo más difícil en una discoteca. Un, no, ¿Eh? cuando, cuando tú ves ese goidito que va con hipío para el baño, quieres tú meterle los pies que se mate. Ya tú sabes a lo Entonces, que va. si tú lo abres, tú regulas ese tipo de cosas. Pero, ¿qué pasa? cuando, Como no hay toque de queda, hay grupos de gente en los barrios que cogen un kitipó frente a la casa, molestan a las personas que están descansando. Nesto, que, por cierto, hay una denuncia, que necesito que tú me ayudes, ahí en Los Platanitos, de una persona que toda la noche hasta la madrugada, con un musicón. Atención, a, atención, Luzón. Eh, para que tú le tires personal. Atención, Luzón. No, no, pero específicamente en eso. Los platanitos. Tírale para este. Porque oh, si, eh, le vamos a dar un chance hoy. Chance hoy. Los platanitos. Si seguimos la denuncia. Y ahí va a ser una pregunta. Vamos a tener que, que hablar. Los platanitos ahí en la mella. Pues yo sé dónde quedaron Entonces, lamentamos que muchas personas si sí estén de acuerdo con el toque de queda cada quien tiene eh, derecho a entender si usted si usted cree bueno yo quiero que te toque de queda se quede bueno está bien pero hay personas que entienden que son de los que viven que hay que usted tiene que ponerse en la posición de ellos ya, sí. que no venden igual lo es verdad que aquí lo, lo delivery se venden mucho está vendiendo muy bien mira, mira lo delivery que viene está yendo pues a ver si yo pido algo y yo, me dicen a mí ya estamos llenos no no salimos Ah, es, es lo único que me gusta esto que crea que no, no están atracando tanto. ya Que no, que, que se descuida ahí en la, en la galería, se meten ellos a todas. Sí. Buenas noches. Claro, todo el mundo sobao. ¿Sabes que una vez a mí me atracaron y me cayó con reírme? Con reírme. Con reírme, porque que el tipo entró tan, tan decente que yo dije, pues esto es lo último. <risa> <risa> y así mismo lo hace, no decente, manito. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Esto, esto, nosotros vamos a atracar y nos vamos de a una vez. Oye. <risa> Increíble, no podemos gastar mucha salida. No, no, di que buena, buena noche dijo. Yo me quedé tranquilo. porque este hombre viene a, a, a la inauguración de la, de, la sí, de, sí, de, de los popes. atracadores pop, un atracador popi. Pop. Un atracador popi. Pop. Pop, yo pensaba que se había eh, pelado. Etera, este no, no es pelado sí, yo vi tan lambillo. Entonces, vamos a ver si el presidente ya pone unas medidas que favorezca el, el sector nocturno y más, que él en octubre dijo que quería que quería eh, abrir el turismo, entonces si tú quieres abrir el turismo en octubre, tú necesitas que quitar el toque de queda, porque sí. yo que voy para un resort, un ejemplo y que venga el domingo para acá yo no voy a venir con la hueva volado desde la, de, de, de, de Punta Cana Un saludo a nuestro señor presidente Luis Abinader, que se da su programita de vez en cuando, sí. cuando él tiene tiempo sí. Un saludo. Sí. Y saludo Y saludo a Ale. ¿Cuál es? Ale, el histórico un saludo a nuestro hermano Antonio Díaz Alex Díaz el Ale, histórico Día. Dios mío, vida y salud para ese señor, le vamos